Tres horas con 22 minutos, estamos de retorno, lo habíamos anunciado, vamos a hablar del italiano Cesare Battisti, fue trasladado en las últimas horas de Bolivia hasta Italia. Eh, se ha hecho una explicación del protocolo y la forma en la que ha sido trasladado. En horas de la mañana, 6 de la mañana aproximadamente, hora boliviana, llegaba ya a Italia y aquí le mostramos un resumen y las repercusiones al respecto. Este lunes se llegó a Roma el ex guerrillero italiano considerado terrorista en su país, César Batisti, en un vuelo directo desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde fue capturado el pasado sábado por agentes italianos y brasileños de un equipo especial de Interpol y ha sido entregado a las autoridades italianas por sus pares bolivianos bajo la figura de salida obligatoria por su ingreso irregular al país. Autoridades italianas y brasileras agradecieron a Bolivia por la colaboración. Desde mi punto de vista, muy personal, más consecuencias hubiera tenido no seguir la normativa al respecto. Lamentablemente, reitero, el italiano no ha seguido el procedimiento que debía al interior de nuestras fronteras. Nuestras autoridades ya han explicado que el ingreso ha sido irregular, que la solicitud de eh, condición de refugiado ha sido rechazada. Por lo tanto, había que seguir lo que establecía la norma. Según los antecedentes reflejados de gran manera en la prensa internacional, Batisti fue miembro de la banda Proletarios Armados por el Comunismo, un brazo de las Brigadas Rojas, y fue condenado a cadena perpetua por cuatro homicidios entre 1977 y 1979, el de dos policías, un carnicero y un joyero, que él niega haber cometido. En 1981 escapó de la cárcel y huyó a México y luego a Francia, donde se unió a decenas de militantes italianos de izquierda que gozaban de la protección oficial del gobierno francés. También vivió un tiempo en México. Fue condenado en ausencia a principios de los años 90. Felicitamos la decisión del ministro Romero, porque Bolivia no tiene que ser un refugio de terroristas que han asesinado gente. Batisti negó haber cometido asesinato alguno y dijo que es un refugiado político. En 2010, el entonces presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, le otorgó asilo y denegó la extradición a Italia. El 4 de octubre del 2017 fue arrestado por el intento de cruzar la frontera con Bolivia, con una suma no declarada equivalente a unos 7.500 dólares en efectivo y fue liberado tres días después. De esta manera fue reflejado en los medios internacionales. Vamos a ver a continuación la explicación del ministro de gobierno del protocolo para eh, seguir en este caso del ciudadano italiano Batista. y es que el 21 de diciembre él envió la solicitud al CONARE, el 26 después de un análisis fue rechazada por los siguientes motivos. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó que la Comisión Nacional para los Refugiados, Conari, rechazó la solicitud de refugio realizada por el italiano César Patisti, condenado por terrorismo y por eso se procedió a la entrega a las autoridades de su país. Eh, dado que no se había registrado un ingreso legal al país y considerando que eh, el Conari había rechazado una solicitud de, de refugio, y habiendo una alerta roja de la Interpol eh, lo que se ha hecho es aplicar el procedimiento correspondiente. De acuerdo con los procedimientos legales, el Ministerio de Gobierno manifestó que el 21 de diciembre de la gestión 2018 se había solicitado refugio y el 26 de diciembre se respondió con la denegación de la solicitud, razón por la que se coordinó su salida del país con la Embajada de Italia y la Cancillería. El 21 de diciembre se había solicitado y el 26 de diciembre se notificó con el, la denegación del, de la solicitud. Después de 37 años de búsqueda y con dos cadenas perpetuas por delitos de asesinato de cuatro personas y de terrorismo, el italiano, figura sobresaliente del grupo denominado Proletario Armado por el Comunismo, fue detenido en Santa Cruz y posteriormente entregado a las autoridades de su país. Ese fue el procedimiento. Vamos con algunas imágenes actualizando obviamente la información a propósito del ciudadano italiano Battisti que fue eh, condenado en Italia en ausencia de él. De hecho, eso es, existe toda una observación sobre el protocolo y la forma en la que se ha eh, vinculado a esta persona con los cuatro asesinatos. Eh, esas son las imágenes, lo repetimos, el momento en el que llegaba Battisti fue conducido a una dependencia policial ...del aeropuerto y será trasladado a la penitenciaría de Oristano en la isla de Cerdeña... ...el ciudadano italiano que eh, tiene ha sido condenado en todo caso a estos 30 años. Eh, él nació el 18 de diciembre de 1954, ex miembro del grupo Proletarios Armados por el Comunismo... Durante los años de diplomo en Italia, fue juzgado en ausencia en 1993 y condenado a perpetuidad a finales de los años 70. Reiteramos la información actualizada, Batisti, conducido a la dependencia policial del aeropuerto y va a ser trasladado a la penitenciaria de Oristano en la isla de Cerdeña. Es lo último que se ha señalado con relación a la situación del ciudadano italiano.